comenzamos. Buenas noches, el programa sociocultural Siembra de Lectores y Rosmarie Tapia les da la bienvenida y los invita a suscribirse en mi canal de YouTube para que estén al tanto de todas las publicaciones en vivo. Esta noche tenemos una velada variada. El escritor del mes Octavio Paz, poeta ensayista mexicano breve biografía, una coral bohemia que les va a encantar, y comentarios de lecturas. Con ustedes, nuestra coordinadora de PENONOMÉ, Aura Méndez de Canova, que durante 16 años ha gestionado este programa con un éxito indiscutible. Adelante, Aurita. Sí, la poesía debe ser un poco seca para que arda bien y de este modo iluminarnos y calentarnos Octavio Paz. Buenas noches, damos inicio al programa Siembra Lectores con el Círculo Lectores Milenio. Celebramos la palabra escrita con Octavio Paz, un autor de gran fuerza literaria. Agradecimiento a nuestra fundadora, la escritora Rosmeri Tapia, por su apoyo permanente durante 16 años con el capítulo Millennium, Agua Dulce cocle Breve biografía de Octavio Paz, Sonia Ramos. Octavio Paz, premio Nobel 1990. Octavio Paz Lozano nació en Ciudad de México el 31 de marzo de 1914. Octavio Paz, gloria de México, fue poeta, ensayista, traductor, editor de revista, crítico de arte y diplomático, premio Cervantes en 1981, premio Nobel en 1990, premio Príncipe de Asturias en 1993 y recibió la Gran Cruz de la Legión de Honor de Francia en 1994. Fue el único hijo del abogado zapatista Octavio Paz, y de la española Josefina Lozano, hija de inmigrantes andaluces, Estudió Derecho en la UNAM. En 1937 se casó con Elena Garro y se marchó a España. En los años 40 amplió estudios en los Estados Unidos, país en el, en el cual ocupó puestos diplomáticos al igual que en Francia, en donde fue influenciado por la literatura surrealista. Su afición literaria provino de su abuelo paterno, el amado periodista y Paz Flores, un amante de los libros que poseía una extensa biblioteca en la cual, en la cual el joven Octavio devoraba libros tras libros. Su obra, influenciada por poetas europeos de la talla de Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado, comprende tanto denuncias de carácter social como análisis de naturaleza existencial. Se entrega a una obra donde la preocupación esencial es el lenguaje, su obra El arco y la, Libra, y la lira, de 1956. Es un texto fundamental. Piedra de Sol, publicada en 1957, es uno de los más extensos e importantes poemas latinoamericanos. Octavio Paz falleció en Ciudad de México el 19 de abril de 1998, dejándonos una producción literaria rica y extensa. Gracias. Gracias. Continuamos, la Coral Millennium, María Teresa Montejo, Yusbelia Arandia, Jairo Igualá, Miriam de León, Aura de Canova. Adelante. Buenas noches, yo voy a leer una poesía que se llama Visitas, eh, dice, a través de la noche urbana de piedra y sequía, entra el campo a mi cuarto. Alarga brazos verdes con pulseras de pájaros, con pulseras de hojas, lleva un río de la mano, el cielo del campo también entra, con su cesta de joyas acabadas de cortar y el mar se sienta junto a mí. Extendiendo su cola blanquísima en el suelo, del silencio brota un árbol de música, del árbol cuelgan todas las palabras hermosas que brillan, maduran, caen en mi frente, cueva que habita un relámpago, pero todo se ha poblado de alas. Me encantó mucho este, este poema porque me recuerda mucho el bello Panamá donde uno no vive en ciudades de cemento. Por ejemplo, aquí en Aguadulce, la gente se, siempre se sorprende en Colombia porque yo tengo pajaritos, porque tengo flores, porque tengo árboles frutales y es la maravilla de Panamá. Eso es muy lindo. Gracias. Así es, Panamá tropical. Continuamos. Jubeli, Jairo, Miriam. Muy buenas noches a todos, a todo el Grupo Milenio. Un placer nuevamente estar eh, compartiendo con ustedes este fragmento del poeta Octavio Paz. En llamas, en otoños incendiados, arde a veces mi corazón puro y solo. El viento lo despierta, Toca su centro y lo suspende En luz que sonríe para nadie Cuánta belleza suelta Busco unas manos Una presencia Un cuerpo Lo que rompe los muros Y hace nacer las formas embriagadas Un roce Un son Un giro Un ala apenas Busco dentro de mí huesos, violines intocados, vértebras delicadas y sombrías labios que sueñan manos que sueñan, pájaros gracias y muy buenas noches a todos La vida sencilla de Octavio Paz el agua clara nunca se detiene y hay frutas que se caen de madura a partir el pan y repartirlo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 y me alcance el perdón y la vida perdurable del polvo, de los frutos y del polvo. Gracias. Sí, Buenas noches, continuando eh, la vida sencilla del Fabio Paz. Eh, llamar el pan y que aparezca sobre el mantel el pan de cada día. Darle el sudor lo suyo y darle el sueño y el breve paraíso y el infierno. Y que el cuerpo 10 minutos lo que piden, reír como el mar ríe y el viento ríe, sin que la risa suene a vidrios rotos, beber y que la embrague es la vida, bailar el baile sin perder el paso, tocar la mano de un desconocido y un día de piedra y agonía, y que esa mano tenga la firmeza que no tuvo la mano del amigo, probar la soledad sin terminar. Gracias. gracias la poesía dedicada a Luis Cernuda de Octavio Paz llega silenciosa secreta y despierta los furores, los voces, y esta angustia que enciende lo que toca y engendra en cada cosa una avidez sombría el mundo cede y se desploma como metal al fuego entre mis ruinas me levanto solo, desnudo despojado sobre la roca inmensa del silencio como un solitario combatiente contra invisibles huestes verdad abrazadora a que me empujas continuamos con la segunda parte que sería la sección de obras literarias. Estamos esperando a Ronald Merina, que pronto llega, para una valorización de Poética de Octavio Paz, mientras empezamos los libros a comentar. Rosmeri Tapia, Germín Fernández, Lilia Córdoba, Gabriel Herrera, Will Méndez, Raiza Calderón, Carlos Miquilato, Sonia Grego, Juan Aguilar. Adelante. Policía de la Memoria, de Yoko Agama. Una poderosa novela dedicada con tintes orgüellianos sobre el control social y la memoria. Es una novela para mí muy extraña, pero sin embargo, yo no podía dejar de leerla en una isla se produce un gran fenómeno una anomalía desaparecen los pájaros. el siguiente van desapareciendo las cosas los peces los árboles también se desaparecerá la memoria de la población al igual que las emociones y las sensaciones nadie Sabrá quién es, nadie recordará nada. Ya hay una policía de la memoria dedicada a hostigar a los que conservan la capacidad de recordar lo que ya no existe. En esa isla vive una joven escritora que tras la muerte de su madre intenta escribir una novela y en su casa protege a su editor que está en peligro porque forma parte de los pocos que recuerdan. La ayudará un anciano que empieza a fallarle las fuerzas. Y la protagonista va dando forma a su novela y por un lado sale la trama del momento y por otro la trama de la novela. En la obra es un jefe que retiene en contra de su, de su voluntad en un altillo a una de sus mecanobras Y es una novela que habla sobre memoria, sobre pérdidas. Una novela, ustedes se si han leído 1984, les deja esa luz que crea esa novela, pero está bien narrada. Ese es mi comentario, gracias. Mira Colba, Gabriel Herrera Voy a comenzar hoy mi libro, voy a hablar sobre este libro La ridícula idea de no volver a verte de Rosa Montero Vale la pena conocer algo sobre Rosa Montero De Rosa Montero yo conservo estos dos libros La loca de la casa y el libro del cual voy a hablar Rosa Montero me llamó mucho la atención ya que es una escritora, periodista de profesión se ha dedicado a entrevistar gente muy importante como Tira Gandhi, Margaret Thatcher, Yashira Gapache y en este libro, la ridícula idea de no volver a verte, ella tiene como personaje principal a la gran Marie Curie ella recibe una, una biografía sobre Marie Curie, así como 28 páginas en donde habla del año, en donde maricuria estaba tratando de recuperarse del duelo de la, después de la pérdida de su esposo Pierre. Este es un libro que toca diversos temas, eh, ya que Rosa Montero es una mujer polipacética, muy intelectual, tiene una riqueza verbal, impresionante. Hace una serie de relatos de la vida de Maracuí, hasta su descubrimiento como siempre y luego cómo siguió viviendo el resto de su existencia, vivió el amor, vivió el desamor, la gloria, dos premios Nobel en su haber y contó con grandes personajes entre sus habitantes como Albert Einstein. Este libro es muy, muy narrado al estilo de Rosa Montero desde un punto de vista existencial sorprendió mucho porque para nada se trata de ficción histórica que era lo que yo esperaba sin embargo un libro muy sorprendente lo recibí el 4 de agosto no pude parar hasta terminarlo de leer así que se los recomiendo ya sea en su formato físico o en su formato digital muchas gracias adelante buenas noches eh, ya pueden venir ahorita Sí, como no adelante okay, buenas noches a todos saludos eh, bueno, eh, hoy en mi, mi, mi intervención quiero irme un poquito más fuera de lo que siempre hablo, que es como vengo a estar leyendo cosas nuevas. Eh, Lilia, tengo ese libro en la lista, me hablaron muy bien de ese libro, y ahora con la experiencia que acababa me quedo mucho más interesada. Me bueno, hablaron muy bien de ese libro, así que voy a, a leerlo. Y hoy bueno, voy, me voy a ir esto, a hablar un poquito de, de, de un libro de poesía. Yo no suelo leer muchas poesías de vez en cuando las mandeo, pero... Eh, este libro que se llama eh, El amor las mujeres y la vida es un compilatorio de, de, de poesías de Mario Benedetti que lo conocí por allá en mis años universitarios estaba recién, lo eh, publicaba, el libro se publicó en 1995 la primera edición de la simbología de, de, de poemas de, de Mario Benedetti que mismo pues, eh, recopiló y según los en es una, una compilación de, de cerca de 50 años su de trabajo de poesía alum, alum, alum, que habían sido publicados en otro libro, otros poemas no habían sido publicados eh, y son poemas de amor. Los eh, que me conocen saben que yo no soy demasiado expresivo, pero sí soy muy, muy romántico. Me gusta mucho esa parte del romanticismo y del amor y del Y la verdad, que como lo hice en muchos comentarios en, en internet, este libro es eh, súper es, es impresionante por la manera en la que eh, enfoca el amor con Mario Benedetti. Eh, es uno de, los poetas, uno de los poetas más geniales que he leído No he leído demasiado, pero igual casi todo el mundo lo usa como referente. Y es que mucho también porque este libro, El amor a las mujeres y la vida, es, es muy, muy referente. Cuando entras a, a internet, las publicaciones distintas, en, en las redes sociales, además, la gente quizás no se da cuenta del texto de la teoría que hay en el, digamos, hay, el de Benedict están en casi todos lados, Ahí, Hay Hay comunicaciones en Instagram, en todo que que tienen fragmentos, eh, porciones de, de sus poemas, eh, incluso se han musicalizado de, de muchas formas, y eh, algunos cantantes han hecho, eh, eh, el música y han cantado los poemas de eh, paso. Eh, la mayoría de estos poemas están, los que tienen plataforma Spotify, eh, están eh, la mayoría recitados por el mismo Mario Benedetti, eh, en, en Spotify, es genial escucharlos recitados eh, de mí, y bueno, quería compartirles este libro que, que como les dije, habla de, de, de amor. Y es interesante cómo mismo Mario comenta del título, de El amor las mujeres y la vida, y él lo, lo, lo hizo, por decirlo de alguna forma, por irse en contra de, de otro libro, o de la filosofía que había en ese libro, que era el amor las mujeres y la muerte. Entonces él, él a, le pone este título a, a, al libro porque él dice que las mujeres y el amor están más cerca de la vida que de la muerte y nos hace nos lleva en este en este en este libro con poemas muy pasionales muy alegres muy esperanzadores y, y aplicables a cualquier forma del amor él pone a la mujer en, en, en, en el libro porque para él por supuesto era la musa eh, más inspiradora de, de, del amor no y esto pone quiere llevarnos en este en este con estos poemas a, a, a ver el amor como la fuerte inspiradora eh, de, de todo de de la vida, aquí señalé algo que él mencionaba muy importante: que dice, el amor es la compensación de la muerte, su correlativo esencial. Y entonces eso ejemplifica un poquito, perdón, un poquito lo, lo, lo que él quiere llevar con este libro. Y de hecho, pues eh, quería nada más compartirles rápidamente, eh, uno, creo que es mi poema favorito de todos los que, que he leído. Y me encanta, otra cosa que quería mencionar es que que coincide todo el mundo en el hecho de que la poesía de Mario Benedetti es una poesía, él logró, a pesar de que empezó a escribir por allá en los años 50, 60, de hecho el poema que va a leerles, eh, originalmente fue escrito en 1974, es una poesía muy coloquial, él lleva situaciones cotidianas, a, a, de una manera manteniendo pues, por, por, por la métrica de la poesía y todo este, el, el esplicismo de, de la poesía, pero a cosas muy coloquiales, que, que de la vida diaria, la, en la oficina, en, en, en tu hace normal, pero también impregnado con un romanticismo y una, una pasión tan, tan, tan grande que pues, definitivamente que es, todo el mundo usa este librito, yo creo, como referencia para cuando está enamorado, de dedicarle algo bonito a alguien. ¿no? Quería nada más leerles este, este, este, este poema rapidito que es uno de mis favoritos, como le dije, uno de los que más me gusta y siempre ando por ahí publicándolo en mi Instagram y demás porque es a pesar de ese hecho, en 1974, que incluso es más viejo que yo, este poema me parece que es tan actual y tan actual en todo el tiempo, ¿no? Se llama Viceversa, y dice así. Tengo miedo de verte, necesidad de verte, esperanza de verte, desazones de verte. Tengo ganas de hallarte, preocupación de hallarte, certidumbre de hallarte, pobres dudas de hallarte. Tengo urgencia de oírte, alegría de oírte, buena suerte de oírte, y temores de oírte. O sea, resumiendo... Estoy jodido y radiante, quizás más lo primero que lo segundo, y también viceversa. Bueno, este es mi, mi librito de, de poemas preferidos, sí, sí, eh, no. que tiene muchísimas obras más, pero eh, siempre le recomiendo a todo el mundo que lo tenga a la mano, de verdad que es muy, muy inspirador, y cuando quieres dedicar algo bonito a, a cualquier tipo de amor que tengas, familia, eh, romance, amistades, encuentras un poema eh, indicado para, para, para dedicarlo. Eh, gracias, buenas noches. Excelente. Continuamos. Will Méndez, Raisa Calderón, Carlos Miquilato, Sonia Grego. Hola, buenas noches. Bueno, hoy les voy a compartir un libro que leí este mes, que se llama El paso de cebra y otros relatos, de la autora panameña Gerona Rovira. Y qué mejor empezar con las palabras de la propia autora. Es un libro escrito en la tortuosa procesión kafkiana que cobra vida todos los días entre la ciudad de Panamá y Chorrera. Sentada al lado de cuatro desconocidos, el cuerpo presionado contra la puerta en un minuto carro sin maletero, las bocinas, el hedor a humedad del aire acondicionado y la típica molestia de los viajes. La autora narra a través de 24 relatos independientes entre sí, Diversas situaciones que en principio nos llevan por una memoria común Pero que de forma singular nos ofrecen un vuelco a la imaginación Recorremos espacios familiares, la calle, la acera, el paso de cebra Se expresan temas actuales, el uso del celular, las publicaciones de Twitter Y temas trascendentales como la muerte y el amor en pareja A veces con un toque de drama, a veces con unas proyecciones de sci-fi Madres, esposas, hermanos, y un misterio entretejido y delicadamente articulado para generar un deleite de sorpresa en cada final. Justo, en, en justa medida con el lenguaje sencillo y claro, con algunas mezclas de frases locales que nos permiten empatizar más con los personajes. Gerona no ofrece el, el elixir de la vida eterna, pero sí una respuesta para salir de terio, del oterio, del tedioso cotidiano a través de su libro. Hay que estar muy atentos, pues ella, sutilmente con unas palabras, nos transporta a un mundo completamente diferente. Gracias. Adelante, Raiza. Buenas noches, saludos a todos. Eh, bueno, hoy yo voy a comentarles sobre una disculpa pública que acaba de ganar el premio Cristán Solarte como mejor novela negra publicada en el año 2020. Esta novela, eh, la trama eh, trata de extraños sucesos que ocurren en el mismo de Panamá, en la ciudad de Panamá, durante los últimos meses. Eh, los cadáveres de tres funcionarios públicos han sido hallados en circunstancias extrañas y eh, el fiscal Arrué junto a su equipo deben eh, averiguar si se trata de suicidios, que es la tesis que se maneja, o si es la obra de un asesino en serie. Los tres cuerpos han sido hallados junto a una nota que se llama una disculpa pública. Eh, lo interesante de esta novela que ha recibido buenas críticas es la creación del personaje, su protagonista principal Eduardo Arroé, eh, una persona eh, con un alto sentido de justicia, incorruptible, que yo digo que ha, ha, quedado, ha llegado para quedarse perdón, y con el cual pienso pues trabajar otras novelas más adelante. Muchas gracias, eh, esa es mi participación. Gracias, gracias. Felicidades, Raisa, por tu, por tu logro, por tu premio en la literatura negra, y te reitero, ¿no? Felicidades. Gracias. Éxitos. Gracias. Bueno, en primer lugar, me eh, eh, llamó mucho la atención ¿Cómo se dice en inglés? Allusion, la, sí, allusion, pero ahora se volvió la palabra en español. La referencia a la terminología eh, religiosa que utiliza Octavio Paz en sus poemas, como El pan nuestro de cada día, La vida del más allá, etc. Pero eh, mi intervención en esta noche es de una obra de Metro Fábrega que se llama La degradación del español y el ocaso del hombre racional. En esta obra él critica cómo eh, los escritores latinoamericanos, incluso los españoles, han degradado el español por la influencia del galicismo o del anglicismo y el español ha, eh, ha cambiado su estructura gramatical debido a la influencia y mal uso de los adjetivos, adverbios, que al traducirlos al español, pues se usan mal. Pero para... Hay una cosa que me llamó mucho la atención, donde él dice lo siguiente, es la proliferación de personas de educación mediocre o pobre en los medios de comunicación, en la radio, la televisión y la prensa escrita, como consecuencia de una competencia desenfrenada que atribuye más valor a lo que llega al mayor número y, por lo tanto, a lo que forzosamente emana de una voluntad de expresarse conforme al mal bajo, al más bajo de denominador común en la sociedad servida. Esto hace que la educación audiovisual disemine poco a poco defectos infecciosos hasta apuntar hacia algo, así como un sistema de señalización acústica. Quiere decir que esto, eh, los medios de comunicación social, en vez de ayudarnos a que nuestro idioma tenga la luz que tenía antes, eh, brille, como brillaba antes, lo que, lo que está haciendo es opacar nuestro idioma. Y así mismo, eh, es el mal uso del inglés, el mal uso del francés. Bueno, yo tengo la, la oportunidad de haber aprendido inglés y francés porque hablo inglés y francés, no y algo de griego, ¿no? y, y leo en francés, por supuesto. Puedo decir que se utilizan muchas palabras en francés mal pronunciadas en un lugar, y en inglés, mal pronunciado, uno va a un lugar público en Panamá y la gente dice, eh, yo quiero popcorn en vez de popcorn, ¿no? Eh, vamos por ese charcot en vez de charcot. Y así, de esa manera, se está degradando nuestro idioma. Esa es mi intervención en esta noche. y Yo recomiendo que volvamos a las formas antiguas como es lo que hace en esta parejas. Gracias. Gracias. Te salude, Arlene, perdón, buenas noches nuevamente. Eh, Arlene es eh, una amiga, eh, ella es profesora de inglés, eh, con mucha experiencia también en la docencia y idioma en inglés, eh, las pasadas se mostró interesada al ver uno de los videos que, que compartimos en, en, en Facebook, de, de, de lo que hacemos en Inglaterra, sí. y pues eh, la invitamos esta noche para que eh, al el grupo y, y, y, y intentar interesa, a ver si te interesa, bienvenida. Sí, Arlene, bienvenida. Bienvenida. Perfecto. Entonces... Buenas noches a todos. Eh, como dijo Gabriel el otro día, eh, él posteó algo en, en Facebook, lo vi y me llamó mucho la, la atención de que hubiera algo como eso en Agua Dulce porque no tenía conocimiento. Y yo siempre estoy quejándome de que no hay cultura <ríe> y aquí estoy. <ríe> Así que buenas noches. Eso es todo. Gracias. Bienvenida, Ley. Arlene, tenemos 16 años del círculo Millenium, que parte de Siembra de Lectores, que tiene 376 círculos presenciales, y uno virtual en Facebook, que te invitamos a agregarte con 4,498 seguidores. ¡Wow! Adelante comentar brevemente, tenemos cuatro minutos para comentar una obra no sé si quiera o para la próxima igual, bienvenida pienso que para la próxima me gustaría ver ah, un poquito más o menos el formato de ustedes claro, como perfecto. no, un placer gracias, estaremos en contacto ¿Eh, Sonia ya adelante Sonia Sí, yo me encontré el otro día que fui a comprar una, un una cosa, al almacén me encontré este libro que no había leído todavía de, de Rosmeri, La noche no dura para siempre, lo leí rápidamente porque todo su libro sí, me, me, me, me lleva hasta el final de una vez eh, me ha gustado mucho y puedo decir que una vez más nos eh, nos no regala una novela que tras los acontecimientos y las sorprendentes aventuras de la protagonista, que la, se trata de la historia de una periodista, Bashira, eh, eh, nos regala un mensaje positivo, siempre son mensajes positivos. Eh, la introspección a través de la meditación y la entrega al trabajo pueden sanar la más profunda eh, depresión. Eh, es una novela fascinante, me gustó la parte, la, la parte del medio donde ella se encuentra en una selva, la selva del Darien, entre guerrillero y, y para, eh, paramilitares, eh, fue una descripción fascinante para mí, me gustó, me gustó muchísimo y bueno, eh, aconsejo que la lean si no la han leído. Verán que, que sí se, se, se estarán satisfechos. Sonia, te tengo una buena noticia. Estoy haciendo la continuación. Las mujeres Ay. más jóvenes me decían que por qué ya no se había casado. Y yo Ajá. les digo, mire, una madre primero es madre que mujer. Y cuando se fuga el asesino de su hija, de su sí. hijo, ella dice, yo no puedo rehacer mi vida hasta que este individuo pague su deuda a la sociedad. Entonces las muchachas querían boda y marcha enunciada y ella cancela la boda. Y me lo reclamaron. Entonces tiene una continuación con un giro inesperado. Ya Perfecto. prácticamente está lista para el otro año. Estoy terminando de revisar. Perfecto. Gracias. ¿Cómo no les voy a hacer una breve reseña de la feria virtual tuvimos la feria del libro porque tenemos tiempo todavía virtual y yo les voy a decir mucha gente se quejaron pero tenemos siempre que enfocarnos en la parte positiva niños del norte de Veraguas me vieron en la presentación también del norte de, de Chiriquí de bocas del toro o sea, gente que con un celular y su data los chicos de Arraiján, de Chorrera entonces tenemos que ver eso y el 31% de mi audiencia fue del extranjero cuando se veía esto entonces inclusive cuando la feria sea presencial yo creo que la cámara del libro debe dar la oportunidad virtual para aquellos, porque hay personas con movilidad limitada que quieren conocer a los escritores. Entonces, que nos conozcan, aunque sea virtualmente, es mejor eso que nada. Y también quiero agradecer, aprovechar la oportunidad para felicitar a Raiza Calterón por su premio de novela negra. Yo sé que ese es un género fuerte. Ese es un género que no es fácil de abordar. Porque mi novela, El crepitar de la hoguera, tiene matices de novela negra. Hay un detective, hay, hay ciertas, pero la novela negra no solo es una novela policíaca, tiene que tener un fondo social. Y eso es lo difícil, armonizar el fondo social con la trama policíaca. Así que te felicito, Raiza. Bueno, yo quería decirle que la feria, en cierta forma, fue exitosa. Gracias por la pregunta. La novela está en la casa del escritor. También se puede descargar en Amazon y Cobo y pronto estará disponible en la librería de Panamá. En versión digital cuesta 2.99 en Amazon y en Cobo. y también está en Tapa blanda, es disponible. Muchas gracias. En, ama en Amazon la tienes digital porque ya yo estoy todo digital, porque agrando la letra misma fácil, si me canso me lo lee la tableta así que yo sí. soy todo digital. Voy a sí, sí, todo digital es mucho más fácil y ya tienes en todos los dispositivos también que lo mismo. gracias y lo, lo ¿Y publicaste tú misma Raisa sí con Kindle Creator ellos tienen un programa que te queda edición digital de lujo, que se llama Kindle Creator Juan Montero, cada vez que saca una novela nueva lo mismo que Julia Navarro, a mí me encanta Julia Navarro acaba de sacar una novela nueva ya la tengo en el kinder will le está sacando un libro nuevo, Luis? De hecho, este mes es la presentación en físico aquí en la casa del escritor el 21 de septiembre me parece que es. ¿Para cuándo? 21 de septiembre Nada ti, ¿no? Es presencial Sí, es presencial porque ahora la casa, la casa del Escritor nos permite hacer eventos con aforo limitado y Y no pues, van a transmitir ahí en canal de YouTube para verla nosotros, yo no me puedo arriesgar Sí, creo que eh, nos, mandan, la, nos mandas el enlace Estarán, estarán transmitiendo Sí, sí yo cuando Panamá diga cero COVID, entonces yo somos la cabeza. <risa> ¿No yo quería preguntar, señor Rosmeri, ¿cuál fue el libro? El título del libro que usted reseñó no lo pude anotar. Eh, la policía de la inteligencia. La Ese de... es como 1984, una, que te atormenta. Eh, es una novela totalmente Orwelliana, que tú pasas todas las tres horas que la lees como agitado. Pero entonces no la puedes dejar de leer porque tú quieres ver qué pasa. Y es que me parece súper interesante la trama. Aquí estoy, estaba... Eh, bueno, tú, tú sabes... el libro de Raiza también. Quiero que sepas que todo esto pasa, pero eso es mejor que no hacer nada. Porque cuando tú ves el video mío, Tú no te das cuenta nada de lo que pasó. Claro que hay personas que lo están viendo en vivo porque hay transmisiones simultáneas en Facebook. En Facebook siembra de lectores, en Twitter, en YouTube. En, y la otra está en Twitter. Y además de ReStream. O sea, son seis plataformas que están mandando esto. Y la gente goza con todo eso. Y se les fue el Internet. Lo que es saber editar. Sí, yo lo edito, yo lo edito, yo todo esto lo quito y nada más van la, las intervenciones formales. Sí, eso lo pueden ahorita mismo, comentando nada más que yo le decía a Arlene hace un rato, porque de, hablamos de eso, pues de que a veces estamos por más que agua dulce y no sabemos qué tanto pasa, y era lo que yo, yo le comentaba, que todavía, y eso que yo me siento que no estaba tan aislado, un poco de asunto cultural, pero la verdad te das cuenta de que, y como le decía a Arlene, ponemos aquí, Nada más en este grupo, que a pesar que no están todos en Guadalupe, pero eh, esto por lo menos ahora escribe. Eh, Rosemary, por supuesto, eh, Raiza, Willis, también esto, eh, Ronald, que no podía entrar, también está empezando a escribir, el profesor José Luis. O sea, hay un montón de gente que está metida en Nosotros hicimos un círculo de lectura, una se le cayó el internet, otra tenía un compromiso, la otra una cita, eran los cuatro. ¿Sabe cuál fue la cobertura? 6.900, porque Juan Carlos vio que están los comunicados mi hermano, comentando la novela de mi mamá, Vida de Compromiso, que él le encanta, la retuiteó y más de 5.800 amigos de Juan Carlos la vieron. ¿Cuándo se consigue eso a nivel personal? Entonces, lo virtual también tiene sus ventajas. Entonces, ahora, toda esa gente que está en las diferentes plataformas saben que Raisa se ganó un premio y que tiene la novela en Amazon. Entonces, nos sirve de promoción. Así es. Nos sirve de promoción. Yo voy a aprovechar para invitarlo para que vean a los niños hablando de literatura. La misma contraseña el sábado a las 3 de la tarde. La vez pasada le preguntaron un niño por qué leía. Son una región de Arraiján bien roja, bien por. Dice, porque yo quiero ser un profesional, sacar a mi familia a un mejor barrio y realizarme como ser humano. Está en sexto grado. Por eso lee. Entonces esos niños vienen leyendo de tercer grado. Entonces cuando dice, ¿cuál es el personaje inspirador y por qué? Ellos dicen, tal personaje. Y cuando te dan la reflexión, tú nada más quedas así, wow Entonces tenemos esperanza en la juventud. Saímos a Carlos Miquilato para acá, para Milenio, cuando estaba en el círculo de aquí en delante. De, ¿De quién Carlos? De la realeza. De la, ajá, nos los traímos para acá y Carlos está fascinado acá. Y también es? yo, estuve, yo, yo estuve en el de Rosemary hace años cuando estaba en, en, en la librería etcétera. Rosmeri, que se, Ah, Cultural. Yo me acuerdo. Y también estuve en el grupo de, de Neco. Y dos de Rosemary. No, yo siempre cuando trabajé ah. en la librería cultural que, era, que estaba en la universidad. Era, yo fui el promotor de libros de la librería, bueno, generalmente era inglés, pero promotí, eh, promovía los libros de Rosemary Tapia en los lugares donde se vendían, pues. Y ahora estoy fascinado aquí con, y con Rosemary y también estoy en el círculo de lectura de la duquesa de Cornuayes. Ay, ¡Qué bueno todo! Bueno, aquí no somos duquesas pero es una princesa. Pero mira tú para que tú veas que aquí es un, un círculo de lectura como familiar, porque todos Correcto. somos amigos familia. Así es. Ah, eh, totalmente rotórico, haciendo alusión a, a la pollera y al paisaje campesino. Ah, qué linda la pollera. Bien lograda. Sí, gracias sí, a la cuadro. Sí, exactamente. ¿Quién lo pintó? Eh, yo mismo. Sí, yo soy pintor, así que me dedico a pintar, a enmarcar también. Así que estamos a la orden acá en Aguadulce. ¿Y qué lugar es ese, Jairo? Bueno, es una parte del área de, de Azuero. Ay, aquí yo la reconocí. Yo sí, la sí, exactamente. Sí. Ajá. A mí me gusta andar mucho por allá, por los paisajes así campesinos. Y la belleza y, de la mujer. Y también la belleza es de la mujer a su herencia. Eso es a, a herencia. Así mismo <risa> es. Así mismo es. Vaya comercial Sí, así es. Nos hemos divertido. Nos pasó varias veces y entonces ahora sí cambia la, a la computadora. Claro. mucho más fácil. Sí, vamos a hablar un poco aquí al celular, pero lo tengo proyectado en la televisión. Para verlo más grande. Claro mismo que los videos de YouTube, ahí sí te pasa con sonido y todo. Tú lo mandas, lo vinculas y lo mandas a, al televisor inteligente. Realmente es una noche bien rica de como que variedad y, y qué bueno que cada quien es su tema, de, de cada obra tiene algo que atrae, ¿no? Como dice, el suspenso, la parte filosófica, la parte poética así que nos quedamos con diferente ¿no? empatía gracias eh, bueno, yo quiero despedir el círculo de lectura de este mes y darle la bienvenida una vez más a la nueva miembro Arlene Sandoval ya sabe, se conecta todos los meses y ya es parte del círculo de lectura milenio que pertenece al programa sociocultural Siembra de Lectores. Bueno, hasta el próximo mes y un fuerte abrazo.